Entonces, vamos a hablar sobre Google Ads. Bueno, ya les expliqué que Google Ads, Ads como tal, es la plataforma que eh, nos presta Google para que nosotros podamos hacer los anuncios. ¿Listo? Aquí se habla de algo que, que es el SEO y el SEM. ¿sí? Ya les voy a explicar qué es SEO y SEM. Entonces, primero, el SEO es la optimización de motores de búsqueda. ¿sí? Eh, motores de búsqueda es Google. Ese es un motor de búsqueda. Que, por ejemplo, ustedes eh, buscan Mochila guayú y les aparecen unas primeras páginas, ¿no? Entonces, aquí tengo, por ejemplo, un ejemplo. Entonces, esto de acá es SEO. Esto que ustedes ven en azul es SEO. Aquí igual está el SEO. Lo pueden identificar eh, porque ven que arriba que está el SEM, que ya les voy a explicar qué es el SEM. Dice anuncio, ¿sí? Esto que está aquí abajo, que son los resultados en los primeros lugares, no son anuncios, ¿sí? Eso fue un trabajo que se hizo detrás de palabras claves, eh, de, de, como de optimización para que pudiera aparecer en esos primeros resultados. Y eso tiene una gran ventaja y es que eh, los primeros resultados normalmente son los que se llevan la mayor cantidad de compras, ¿sí? Pero ese trabajo es un poquito más de, de, de tiempo, ¿no? Es a largo plazo. Mientras que el SEM, el SEM es el marketing que nosotros hacemos, los anuncios que nosotros hacemos en Google AdWords, ¿sí? O en Google Ads. Eso se hace eh, pago, nosotros lo tenemos que, que invertir en Google para que nosotros podamos aparecer en esos anuncios, que son los que aparecen en la, aquí en la parte roja o pues acá de primeras. Normalmente se identifica porque tiene un cuadro así grande que dice anuncio, ¿sí? Esos son los pagados. ¿Y por qué es bueno postar? Porque igual, bueno, la gente o nosotros también eh, siempre miramos los primeros resultados, ¿no? Puede que nos salgan 10 hojas, pero siempre la primera hoja y los primeros resultados van a ser aquellos que, que nos interesen más y que empecemos a, a buscar. Entonces, aquí les muestro es como la, la, un poquito como más detallado en qué es la diferencia entre el CO y el CEM. Entonces, ¿cuál es la ventaja y la desventaja del UNO? El SEO es la optimización que se, que se hace de manera orgánica. Esto es un trabajo un poco más largo. Tenemos que hacer artículos y ¿sí? eh, tenemos que digamos que hacer otro tipo de tácticas y estrategias que van a ser a largo plazo y que no te va a garantizar, garantizar ser, digamos que ya en los primeros resultados, porque pues hay un montón de personas que están haciendo este trabajo que ya llevan tiempo y que están en esos resultados, así que tenemos que ir trabajándolos. Listo. Esto no tiene costo, esto simplemente es... Eh, lo hacemos desde nuestra página web. Eh, igual, es un trabajo constante y continuo, muy disciplinado. Eh, y es un trabajo que se ve, los resultados se ven a mediano y largo plazo. ¿Listo? Mientras que el CEM, recuerden, SEO orgánico, como todo el trabajo que hacemos manual. Y el sem ya es el pago. Entonces, el sem pues sí tiene una... O tiene costo, ¿no? Eh, vamos a aparecer igual en los, en los resultados cuando las personas busquen esa mochila o ayuda deseada. Eh, vamos, vamos a poder ver también como cuáles son los resultados que tienen nuestros anuncios, que eso es algo pues chévere porque ustedes pueden ver eh, pues qué está pasando con ese anuncio, ¿no? no como que yo invertí, voy a mirar a ver qué pasa no, eso hay que analizarlo, hay que ver qué es lo que está pasando con ese anuncio y tiene un resultado más rápido, ¿sí? obviamente tiene un resultado rápido siempre y cuando se haga un buen anuncio, igual pues, como les digo ahorita vamos a hacer un anuncio desde ceros eh, les voy a dejar el más recomendado y el más usado para que ustedes lo implementen, o en caso de que ya lo estén implementando, eh, pues me digan como, como que ya entiendan conceptos, ¿no? Porque muchas veces en las plataformas nos dan como el paso a paso, pero resulta que no está tan bien o no nos va tan bien. Entonces, las cosas que les voy a decir les va a ayudar mucho a optimizar esos anuncios y que ustedes eh, puedan como que tener mejores resultados. No sé si tengan preguntas hasta acá. Eh, bueno, mira, tenemos una pregunta, eh, la hace Lauren Ordóñez y nos dice, ¿cuál sería la diferencia entre hacer la pauta publicitaria pagada a través de Facebook Business y directamente o directamente por Instagram en la opción promocional? Ok, bueno, ¿qué pasa? Y esto sí es un consejo. Ustedes pueden hacer anuncios desde Facebook y pueden hacer anuncios desde la herramienta de Instagram. La herramienta de Instagram no nos da tantas opciones como sí si los da el Facebook Manager. Y ustedes pueden, desde el, desde el Business Manager, ustedes pueden segmentar para que solamente se muestre en Instagram. ¿sí? Pueden hacerlo, digamos que no hay como ninguna desventaja, pero por opciones, por segmentación, eh, también como por, normalmente cuando uno hace anuncios desde la plataforma de Instagram, la hace desde el celular. Mientras que eh, cuando lo vamos a hacer desde, desde Facebook, es recomendado hacerlo desde el computador. Entonces, ahorita van a ver la plataforma y van a ver la cantidad de opciones que tienen. O sea, si, sí, digamos, no tiene nada de malo, pero por recomendación y para que ustedes tengan una mejor eh, visión de todo lo que ofrece la plataforma, lo pueden hacer desde el Business Manager. Perfecto, listo. No tenemos más preguntas por el momento. Y listo, entonces, seguimos. Entonces, bueno, aquí hay algo que quiero que entiendan también antes de que entremos a la plataforma. Y es que eh, la plataforma se divide en dos. La red de búsqueda y la red de display. ¿Qué significa esto? La búsqueda son aquellas plataformas eh, que nosotros utilizamos para buscar información, ¿sí? Ya sea Google, Yahoo, Bing, PaaS, son algunas que también hacen parte de la red de búsqueda de Google para que las personas busquen tareas, productos, servicios, todo lo que, lo que se les imagina. ¿Listo? Entonces, ahí nosotros podemos hacer anuncios solamente de texto. Ahorita les voy a mostrar cuáles son esos anuncios de texto. Igual, aquí se ven, eh, son estos que están aquí que simplemente aparecen, eh, no sé, gorras por mayor, eh, mochilas por mayor, o artesanías, eh, van a salir en esta parte. ¿Listo? Y está la otra, que es red de display, que ella, eh, son todos esos anuncios que nos aparecen en YouTube, que nos aparecen en, en portales de noticias, o de blogs, o de revistas, eh, digamos aquí puse un ejemplo de pulso, que Normalmente, si ven estas imágenes de aquí arriba, eso es un buscador de, de viajes y es uno de los anuncios que, que, que aparecen gracias a la publicidad que nosotros hacemos en la red de display. Ahora, esos son los dos tipos, listo. Ahora vamos a hablar de los objetivos, las opciones que nosotros podemos elegir al momento de hacer, de hacer nuestro anuncio. Entonces, uno está el de texto como les decía, que es el de la red de búsqueda. Está también en Shopping, y ustedes se preguntarán qué es Shopping. Se han dado cuenta que cuando uno busca productos, en esta parte eh, derecha, les va a aparecer como un catálogo, donde salen los productos, sale el precio, sale la característica, un poco más ordenado, y siempre salen es productos tangibles. ¿sí? Entonces, en el caso eh, de ustedes, que de pronto venden mochilas, o que venden muebles, que son productos tangibles, que tienen un color, que... Cuando hablo tranquiles es porque se pueden tocar, ¿sí? Que, que tienen un color, que tienen eh, medidas, toda esa información es importante y es, sería, digamos que muy interesante hacer anuncios en Shopping, porque al momento de que la gente va a hacer la búsqueda de mochilas o ayúd, entonces va a aparecer en esa sección de Shopping y eso va a llamar un poco más la atención de la gente al momento de hacer alguna transacción digital. Otro, que ustedes también solo, solo le pueden enfocar en, en campañas de video que aparecen en YouTube, entonces sale, han visto cuando uno va a hacer algún video que va a ver algún video de música o de educación o los videos de artesano digital que a veces eh, lo que hace Google es que pone unos videos al iniciar que es publicidad, sí. Entonces son más o menos eh, cuatro segundos, cinco segundos y uno le da un anuncio. Esos videos son los que nosotros podemos poner desde Google Ads para que eh, vea nuestra marca. Normalmente este tipo de objetivos, digamos que de video, es más por posicionamiento que por venta como tal. ¿sí? Entonces aquí como que la gente si le interesa, pues va y busca nuestra marca, ya sea en redes sociales o ya sea en Google. Otra, que es la campaña universal de aplicaciones, que este eh, eh, tipo de, de, de campaña lo que promueve es la descarga de las aplicaciones como tal. ¿sí? No sé, de pronto ustedes estén pensando o de pronto ya la tengan, que pues sería súper cool, eh, tienen una aplicación para que las personas de pronto conozcan más sobre los productos. Entonces, este tipo de campaña les puede funcionar porque va a promover la descarga de esa, de esa aplicación a los celulares. ¿Listo? Ahora sí, vamos a empezar con, con algún anuncio en, en Google Ads. ¿Qué hay que tener en cuenta antes de arrancar? Ahorita les voy a hablar de Facebook, así que no se vayan a... a desesperar. Eh, igual, si tienen preguntas, ya saben, me las pueden hacer. Ahí ya es que terminamos con Google, ya les hablé, les eché toda la parla de qué es Google, cómo funciona, por qué hacer eh, pauta aquí, qué tipos de, de anuncios podemos hacer. Y ahora les voy a explicar cómo hacer el anuncio como tal. Listo, vamos a hacer un tipo de anuncios que es como el que más se utiliza, el más recomendado. Y luego sí les voy a explicar un poco más de Facebook y vamos a hacer un anuncio en Facebook. Listo. Entonces, ¿qué es lo que vamos a tener en cuenta antes de nosotros arrancar a hacer el anuncio? primero, cuáles son los productos que nosotros vamos a promocionar ¿Sí? yo sé que muchas veces eh, nosotros que tenemos, no sé, mochilas tenemos eh, ponchos estoy hablando puntualmente como de productos eh, eh, que de pronto he tenido la experiencia porque también he trabajado con artesanos que tienen muchos y son aretes y collares y hay un montón de estilos eh, o de pronto tienen sombreros entonces hay tantos productos que muchas veces y tenemos poco presupuesto entonces decidamos cuál es el producto que ustedes saben que rota más fácil ¿sí? que de pronto eh, va, va a generar más transacciones que de pronto comprar un producto que ustedes saben que es más difícil de vender, entonces elijamos los productos que la gente busca, entonces sigamos con el ejemplo de la mochila guayú ¿no? que es un producto que normalmente a la gente le gusta y que siempre está buscando comprar entonces usted ya dice bueno Vamos a empezar a promocionar esa, esa mochila. ¿Listo? Pues ya tenemos claro aquí cuál es el producto o servicio que nosotros vamos a, a, a promocionar. Otro es establecer el mercado objetivo. ¿sí? ¿A quién queremos llegar? ¿Sí? Como les decía, es un error que ustedes quieran llegar a todo el mundo. ¿sí? Para que la mochila Guayu sea un producto popular en Colombia que le guste a todo el mundo, pero no quiere decir que todo el mundo lo vaya a comprar. Entonces tratemos de llegar a ese tipo de personas que probablemente... ¿Qué tenemos que pensar? La edad. Perdón. Tenemos que pensar la edad. Eh, normalmente, ¿en qué edad deberían estar las personas que posiblemente eh, van a comprar nuestro producto? Entonces, digamos que en este caso de la mochila guayú eh, son los jóvenes, ¿sí? Que de pronto... Eh, les gusta más eh, ese tipo de productos. Entonces, pensemos que son personas de los 20. ¿Por qué 20? Porque normalmente ya tienen como... Eh, un nivel adquisitivo como de pagar, como que ya están trabajando, entonces ya van a poder comprar. O a que el chico de 16 también le guste, pero es imposible que lo compre porque pues todavía no está trabajando, ¿no? Entonces, no tiene como, no tiene como tu, su, su dinero propio. Mientras que el de 20 ya está trabajando, entonces ya podemos como... Pensar en que esa persona sí lo va a comprar. Digamos que sea el 20, y ahora pensemos como un largo máximo, ¿sí? eh, que pueden ser 35 años, ¿sí? como para no irnos tanto. Entre más pequeño sea el nicho, va a ser mucho mejor, porque nuestro anuncio va a tener mejor rendimiento. Quiere decir que vamos a poder llegar a las personas que son, eh, que están realmente interesadas en nuestro producto, y que tienen un alto porcentaje de que compren. ¿Listo? Entonces, ahí ya. Primero, apunten, yo le que no quieren llegar a todo el mundo, quieren llegar a los que son, y que necesitamos esa, sí, este es el ejemplo como tal de las mochilas, pues ustedes ya tendrían que pensar, si por ejemplo, si se mueble, entonces piensen, eh, de pronto son jóvenes de los 35, de los 30 años, eh, hasta los 40, 45, que podrían comprar eh, sus productos, eh, digamos que el mueble como tal que pronto son personas que están, eh, se fueron a vivir juntos y están empezando a comprar sus muebles, entonces en ese caso como que ya la edad cambia, si ¿sí ven? De acuerdo al producto, la edad cambia. Entonces ya tenemos que tener pensado esa persona, digamos, en Google como tal, es más edad, la ciudad eh, y ya, creo que son esas. Igual ahorita más adelante, en caso de que lo olvide, les voy a decir cuál es esa información importante que deben tener. La ubicación, como les decía, cuando tenemos poco presupuesto es imposible que lleguemos a toda Colombia porque toda Colombia es muy grande y ¿sí? ese mercado es demasiado grande y hay muchas, eh, y pues si nos es pequeño es mejor que nos definamos en una ciudad. ¿sí? Entonces, si ustedes están en Huila y de pronto tienen un local en Huila es más posible que de pronto si la gente eh, ve el producto en Internet de pronto no haga la, trans la transacción por Internet pero sí se va a dirigir al punto de venta de ustedes que está en Huila y esa persona está en Huila. Entonces, si ven, el porcentaje de, de, de, de, de, de oportunidad de venta va a ser mayor. ¿Listo? Igual, si están en Bogotá, se pues enfoquen pues pues en, mejor en Bogotá y no quieran llegar a toda Colombia. Igual, cuando queremos ir como a un mercado internacional, es súper chévere, muy interesante, pero si se decide por Estados Unidos, es que elijan un estado o un lugar donde ustedes saben que de pronto va a haber oportunidad de venta, sí pero pues no malgasten el dinero, quieren llegar a abarcar mucho porque pues no, ahí no, no funciona. Y lo último que es el Keywords, que es lo que les decía de las palabras claves, que es pensar cómo la persona eh, escribe al momento de buscar algún producto, ¿sí? Entonces volvamos al ejemplo de la mochila. Yo no estoy interesada en comprar una mochila, guay. Entonces, ¿cómo la buscaría? Eh, pueden ser palabras y frases, ¿listo? Pero lo importante es que sean como más... Eh, Frases, ¿por qué? Porque normalmente uno busca así, ustedes también piensen, ¿no? Como que pónganse en los zapatos del, del comprador y dicen, va a comprar una mochila guayú, entonces ¿cómo gustaría? Entonces, puede ser mochila guayú Bogotá, o mochila guayú eh, Neiva, o huila. Luego, también piensen diferentes formas, como no simplemente como mochila guayú huila, eh, sino también como eh, regalo mochila guayú. Eh, Mochila Guayú con envíos en Bogotá. Ese tipo de frases, ¿listo? Entonces, cuando tengamos unas 10 o unas 15, ahí ya estamos listos para crear nuestra anuncio ¿Listo? Entonces, les voy a hablar más como de, de las palabras claves para que no quedemos como confundidos de... Bueno, ¿qué es esto? Entonces, primero, ¿qué es? Son palabras o frases que nosotros elegimos y ponemos en nuestros anuncios para que aparezca cuando las personas tienen ese interés de comprar, ¿listo? Entonces, eso lo que hace es que es como una ayuda que le damos a Google para decirle como, venga, eh, cuando las personas busquen mochilas guayú, eh, muéstrenle que yo, eh, digamos en este caso a ustedes, estoy anunciando y vendo mochilas guayú. Entonces, como que el algoritmo, que es como ese sistema atrás de Google, va a decir, ah, bueno, listo, entonces ya me dio ayuda, entonces yo ya le puedo, digamos que, mostrar el anuncio que nosotros hagamos con esa frase que pusimos en nuestro anuncio. ¿Cómo funciona? Este es un error que siempre pasa y es como que ponemos como 50 palabras claves, y no, ¿por qué? Porque listo, eh, digamos que hay una persona que está buscando mochiles guayú, pero no es precisamente para comprar, sino para una tarea. Entonces ponemos mochiles bayú, la solamente esa palabra, y resulta que muchas personas que están buscando esa tarea van a ver ese anuncio y son impresiones perdidas, ¿sí? ¿Qué es la impresión? La impresión es la cantidad de veces que las personas nos ven ven el anuncio, entonces ahí ya es una impresión. Aquí les hablaba de dos conceptos que quiero que diferencien. El alcance y la impresión. ¿Qué es el alcance? La cantidad de personas únicas que nos ven. Y las impresiones, la cantidad de veces que nos ven. ¿sí? Normalmente la impresión genera un poco más de recordación. ¿sí? Y el alcance es porque estamos llegando a más personas que no conocían nuestra marca. Listo. Entonces, lo que les digo, por favor, no pongan 50 palabras, pongan, eh, digamos que... Palabras que normalmente la gente usaría al momento de hacer una compra, sí, para no llegarle al que está buscando una tarea y le salimos nuestro anuncio y es una impresión perdida, impresión que, que Google claramente les va a cobrar. Entonces, ¿qué es lo ideal? En tener entre 5 y máximo y 20, es un número bien exagerado en caso de que pronto ustedes tengan muchos productos, pero tener como ese promedio, ¿listo? Y eso, todas estas palabras... Van a, van, a, van a aparecer en, de acuerdo al objetivo que ustedes elijan, ya sea en la red de búsqueda o ya sea en la red de display. ¿Sí? Recuerden, red de búsqueda es cuando buscamos en Google y red de display es en portales, aplicaciones, en es que otros, esos otros medios en YouTube también. Entonces, van, siempre estas palabras van a funcionar para aparecer según el objetivo que nosotros elijamos Bueno, tenemos una pregunta y nos la hace Diana Carolina Vanela story Buenos días. ¿Esas palabras clave se pueden usar con tildes o es mejor sin tildes? Bueno, eh, eso era es algo que también les iba a explicar ya entrando en el anuncio. Y es que Google es un sistema que ya, digamos, que tiene un, un, un alto nivel como de, de, de, de, de ayuda. Y es que no, hace, no importa, ustedes pueden poner la palabra y él ya detecta, eh, digamos, que la palabra con ortografía, con tilde, sin tilde. Entonces, no hay necesidad de que ustedes pongan, por ejemplo, mochila guayú, ¿sí? Entonces, guayú. Entonces, no hay necesidad de que ustedes pongan con W, con Y y con U. O que la pongan con W, W y, y W, ¿sí? Porque Google ya sabe, ya digamos que ha identificado los, los posibles errores que las personas cometen al momento de buscar el producto. Entonces, ya el sistema eh, sabe cuáles son como esos errores, entonces, no hay necesidad de que las pongamos. Entonces, aquí ya, la respuesta: no, no hay necesidad de que la pongan con tilde, sin tilde ya con que ustedes pongan una palabra ya el sistema sabe cuáles son los posibles errores o las posibles formas con el que, eh, con el que la persona busca el producto, ¿listo? ya estoy aquí en la plataforma eh, que es, digamos que lo importante para tener eh, eh, para ingresar o crear una cuenta en, en Google, en Google AdWords es que tengamos una cuenta de Gmail ¿sí? recuerden que la cuenta de Gmail es el correo electrónico de Google también ya cuando nosotros tengamos un, una cuenta de Gmail, les voy a ingresar, voy a entrar aquí al Gmail como para que miren cómo es el proceso de ingresar a la plataforma y no queden perdidos entonces aquí ustedes entran a esta parte de que dice aplicaciones, entran aquí en más y aquí donde dice Google Ads, que entran a la plataforma, ¿listo? entonces allá y ahí le dan acceder y allá ustedes ingresan a su plataforma antes de hacer el anuncio eh, recuerden que nosotros debemos tener una, una, un método de pago para que nuestros anuncios se vean. En Google sí es sí o sí tarjeta de crédito. ¿sí? Eh, aquí hay una recomendación que también me ha pasado y es que los, los, la, el pago de los anuncios ¿sí? se manda automáticamente a 24 meses. Entonces traten de usar una sola tarjeta para todos esos anuncios porque si no van a empezar a tener ahí como que pronto más costos extras de la tarjeta eh, y pues eso va a aumentar aumenta el presupuesto que tenían ustedes predeterminado como para sus anuncios, entonces antes de, por favor utilicen una sola tarjeta de crédito para, para, para hacer sus anuncios, aquí donde dice herramientas y configuración hay una parte que dice facturación, configuración de facturación y ahí ustedes ya pueden configurar su tarjeta, no me voy a entrar mucho acá porque pues, el tiempo pronto se nos acaba y quiero que nos enfoquemos en hacer el anuncio, igual pueden dejar sus dudas, preguntas eh, y nosotros pues ahí les ayudamos ¿listo? esta parte que ven acá, esto ya es una cuenta eh, que yo manejo, es una cuenta de una marca que se llama Sombreros y Ponchos de Colombia entonces la elegí porque sé que de pronto ustedes están más identificados con ese tipo de productos y les puedo mostrar eh, cómo hacer una campaña puntualmente para este tipo de productos que también son artesanías no son ellos venden mochilas, hamacas ponchos, sombreros entonces, como que puede ser un poco más cercano a lo que ustedes ven. Este es el resumen que inicialmente no les va a salir eh, porque pues, ustedes no han hecho anuncios. o los que sí han hecho anuncios, pues les va a salir como un resumen de cómo van sus anuncios. ¿Listo? Pero vamos a ir aquí a la sección de campañas. Bueno, aquí hay algo que quiero que entiendan y es, digo, al momento de hacer las campañas, nosotros tenemos la cuenta, que esta es nuestra cuenta general, y tenemos eh, un grupo de anuncios y tenemos los anuncios. ¿Sí? En el grupo de anuncio tenemos anuncios y palabras claves. Entonces, les voy a mostrar como una campaña ya, digamos, que he hecha, que tengo para que lo entiendan y ahorita hacemos una rápidamente desde cero. ¿Listo? Entonces, aquí, en este caso, lo que estábamos haciendo, creamos un anuncio para promocionar eh, ponchos por mayor. ¿Listo? Entonces, entramos aquí. Aquí está nuestro grupo de anuncio que les acabo de explicar y en este grupo de anuncio podemos ver nuestras palabras claves en esta en este menú que vemos aquí y también podemos ver nuestros anuncios extensiones ya les voy a explicar qué son las extensiones vamos a entrar aquí y aquí van a ver nuestras palabras claves ¿sí? entonces aquí lo que les decía son las posibles formas en que las eh, en que las posible comprador eh, pone en Google el momento de comprar entonces venta de sombreros venta de de sombreros Bogotá, comprar sombrero, venta de gorras, artesanillas Colombia, ese tipo de palabras que de pronto las personas pueden utilizar al momento de buscar nuestros productos, ¿listo? Entonces ahí ya pusimos como una serie de, de palabras, y lo que hacemos aquí es también medir, su, medir como el nivel de calidad, sí que es una métrica que es importante que ustedes la tengan al momento de hacer los anuncios. ¿Qué es el nivel de calidad? Es una... Digamos que medición que nos permite saber si la palabra realmente está siendo efectiva al momento de que las personas hacen el anuncio, buscan el, el producto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, mochilas guayú. No, digamos acá en este ejemplo, la gente pone venta de sombreros Bogotá y resulta que está apareciendo bastante, 8 de 10 es porque realmente está apareciendo y esta palabra clave me está funcionando, ¿sí? Cuando yo me voy más abajo, yo empiezo a ver que hay otras palabras que no me están funcionando lo que hay que eliminarlas, porque pues me están generando un poco más de ruido que de rendimiento en mi anuncio. ¿Listo? Ahora sí nos vamos a ir aquí a los anuncios, que es el tipo de anuncio que les voy a enseñar a hacer. Entonces está este que es de texto como tal. ¿Listo? Entonces aparece así. Entonces me voy a ir aquí a resumen, solamente para mostrarles esos anuncios que te acabo de, de, de, de mostrarles. ¿Cómo se ven cuando la gente los busca? Entonces, este es el anuncio. si ¿sí ven, ese es el tipo de anuncios que, que aparece, Entonces, aquí nos salen otras opciones, ¿sí? Si ¿Sí ven, estas cositas que están acá, que dice sombreros, ofertas, mochilas, son secciones de la página y son las llamadas extensiones, ¿sí? Que eso es lo que yo les dije aquí, anuncios y extensiones, estas son las extensiones. Es bueno poner extensiones porque, eh, primero, digamos que Google lo premia porque dice, bueno, pues está siendo como más efectivo porque resulta que la gente está buscando sombreros y aquí yo lo estoy mandando directamente a la página donde hay sombreros, ¿sí? Y no lo estoy mandando al home, porque pues la gente va a ser como, estoy buscando sombreros y llegó a un lugar donde no están mis sombreros que quería, ¿sí? Entonces, eso va a ser un poco como más efectivo al momento de hacer anuncios. Entonces, esas son como las llamadas extensiones. Listo, entonces, vamos a devolver y voy a hacer el anuncio. Recuerden, voy a campañas, voy aquí en este más y voy en campaña nueva. Entonces, aquí, digamos que Google también tiene como una sección que nos dice como, para hacer más fácil los anuncios, pero esto muchas veces no es en efectivo, ¿sí? Como que sigan estos pasos que les voy a dar aquí. Entonces vamos a crear una campaña sin orientación de objetivo y aquí sí vamos a seleccionar nuestro objetivo. Recuerden que yo les decía, bueno, está el de búsqueda, el de display, el de shopping, el de video, el de aplicación. O sea, aquí vamos a hacer uno de búsqueda. El de búsqueda son los de texto, ¿sí? Que son los más fáciles de hacer, solamente que lo complicado es pensar las palabras claves. ¿Listo? Y aquí vamos a seleccionar el objetivo de visitas al sitio web. Aquí voy a poner eh, el de sombreros y ponchos, que va a ser nuestro ejemplo, en este caso. Entonces, la página de sombreros y ponchos de colombia.com. Aquí hay algo importante que también quiero que tengan en cuenta, y es que si ustedes tienen página web, eh, bueno, bueno son dos. La primera es que para hacer anuncios en Google deben tener página web, ¿Sí? Entonces, bueno, esa es la primera. Y la segunda, es que la página debe tener este candadito, ¿sí? Que ese candadito es el certificado SSL, que le permite, digamos, que determinar a Facebook que es una página segura. Entonces, pues, ustedes pueden hacer anuncios sin que tengan ese candadito, pero puede que Google, pues, no les muestre tanto, porque, pues, no es una página segura, ¿sí? Entonces, ahí ya ponemos nuestra página, le damos continuar, Vamos a poner el nombre de la campaña. Entonces, en este caso, vamos a seguir con el ejemplo de las mochilas. Entonces, mochila, guayú. Aquí no está como eh, predeterminado seleccionar las dos, pero como les digo, si ustedes tienen un presupuesto pequeño, es mejor que simplemente se, se enfoquen a un tipo de red, en este caso, de es la red de búsqueda. ¿sí? Vamos a darle orientación y público que les decía: bueno, cómo es nuestro público, dónde está, en qué ciudad. Entonces, ven, aquí nos dice Colombia, pero pues Colombia es demasiado grande. Entonces, no, vamos a seleccionar eh, una ubicación. Vamos a poner, en este caso, Bogotá. Entonces, vamos a ir solamente a Bogotá, que incluso miren, tienen 15 millones de, de, de, de clientes potenciales, que es un montón, pero pues que es un poquito pues, grande, pero va a ser mucho más efectivo que llegar a toda Colombia, que tiene un montón. El idioma no hay necesidad de que pongan español e inglés, porque, digamos que a ustedes no les interesa mucho qué idioma hable la persona, ¿sí? Si la persona pone mochiles, guayú, en español, posiblemente habla el idioma en español. Entonces, no hay necesidad de que ustedes pongan el idioma, digamos que esto lo podemos hacer. Y aquí, sí, el público, que era lo que les decía, digamos que antes de arrancar, es como, bueno, cómo es nuestro público, eh, qué tipo de productos le, le, le interesa. O sea, aquí nos vota como... Uno, un, un tipo de, de referencia de los tipos de productos que buscaría, entonces digamos que, a ver, nos dice ropa de mujer, ropa deportiva, digamos que las mochilas guayú como que no se diferencian entre hombre y mujer, ¿no? como que es un producto más unisex para las dos personas, eh, ¿trabajas en el sector de marketing y ventas? No, quizás no, a ver... Viajes, ¿no? De pronto las personas, creo que este puede ser un poco más acertado, que eh, les, les gustan las mochilas de Huayu, normalmente son viajeros, ¿no? Como que le han visto, no sé, en la Guajira o algo así. Entonces, como que este es un poquito más acertado, ¿sí? Puede que todas las personas estén interesadas, pero otra vez volvamos, por favor, en pokémonos y lleguemos a las personas que realmente les interesa. Entonces, bueno, aquí vamos a poner Viajes. Y aquí vamos a poner un presupuesto que ustedes están eh, destinados, digamos que tienen eh, eh, presupuestado invertir al día, ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen presupuestado que van a invertir 200 mil pesos. Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer es multiplicar, dividir 200 mil en 30 días, entonces 6 mil Entonces, vamos a poner un presupuesto de 6.600, mil que es lo máximo que nosotros invertiríamos por día, eh, pues, para que no nos pasemos de ese presupuesto de 200 mil, ¿no? Ahí la ponemos ahí. En ofertas lo voy a poner en, en clics para que las personas, eh, digamos que para que Google solamente me cobre cuando las personas den clic en mi anuncio. Ahí es cuando me cobran. Entonces digo, bueno, ya hizo algo, no simplemente lo vio, sino hubo una acción, entonces hubo clic entonces como que ya me, me funciona mejor. Listo. Y aquí las extensiones de anuncios, que era lo que les decía, como si los llevamos directamente a, un, a una sección de la página que nosotros tenemos, eh, o si quiero que me llamen. Sí, la extensión de llamada también es eh, muchas veces eh, recomendada, porque pues hay gente que, que no le gusta ver el producto, pero que todavía no se siente tan, digamos, que seguro de hacer una compra en internet. Entonces, lo que hace es llamar y como que, ah, bueno, el, la marca o esa... Eh, eh, persona que me está vendiendo ahí, si existe. Entonces, llama. Entonces, aquí como que nos dice, bueno, cuál es como que la que, la que podemos seleccionar. Entonces, aquí voy a poner como extensión de llamada. Y aquí nos da la, la opción de número. Y vamos a darle en guardar y continuar. ¿Preguntas hasta aquí? Bueno, tenemos dos preguntas. Entonces, la primera la hace Lorena Verdugo y ella nos dice ¿Es diferente Google Ads a My Business? Sí, porque, bueno, el Google, pues es como de la misma familia. El My Business es el, cuando uno pone el punto de ubicación, han visto que uno pone, por ejemplo, ustedes pueden poner en Google sombreros y ponchos de Colombia, y les va a salir una tarjetita al lado derecho, que eso se configura en Google My Business, ¿sí? Que es mi negocio, puntualmente como un punto fijo, en un local, digamos que eh, fijo que está en algún lugar. Entonces el, el, el, el Business... Lo que nos permite es como poner la dirección del de, de, de local, nos permite subir fotos, eh, nos permite poner también productos. Entonces, sí son diferentes, o sea, son de la misma familia, pero sí, sí son diferentes, como que aquí en Google Ads no vemos Google Business por ningún lado. Ya eso es otra parte, lo entraríamos por otra página, eh, pues que en otra sesión podríamos hablarlo, pero en esta prefiero no extenderme porque ya... Eh, la idea es que nos enfocamos pues, en, en el anuncio, pero para responder a tu pregunta, son de la misma familia, pero se eh, trabajan en diferentes plataformas. Perfecto. Tenemos otra pregunta que la hace Ángel Lorena Sánchez. En Google Ads se paga por cada palabra o frase clave. ¿Hay forma de controlar el presupuesto máximo <risa> para anuncio como se hace en Facebook? Sí, yo eh, al principio me preguntaba cuál era nuestra... Eh, mi, mi presupuesto diario, entonces ese es el límite que ustedes ponen para no pasarse de 6,600, que en este caso sería un presupuesto de 200,000 pesos por 30 días, ¿sí? Entonces, esa es la forma de nosotros limitar eh, el presupuesto que nosotros ponemos. Y no, Google no nos cobra por palabra, nos cobra por impresiones o por clics, pero en que al inicio puse, ¿cómo quieres que te cobre? Como por la oferta, entonces quiero que me cobre por clics. Entonces, es más por... Eh, eh, este es el cobro como tal de la plataforma y no por palabra clave. La, la palabra clave simplemente es una ayuda que le damos a la plataforma para que nos muestre cuando, la, cuando el posible cliente esté buscando algún producto o servicio. Perfecto. Listo. No hay más. Bueno, a ver, te digo, bueno, dice Marisa del Pilar Rodríguez, ¿qué relevancia tiene un anuncio como el mejor, el más bonito, el más... Bueno, eso es un conjunto de varias cosas. Eh, lo primero es el, el, digamos que las palabras, la, la, la palabra clave que nosotros elijamos al momento de, de, de, de hacer el anuncio. Otro es la página, ¿sí? ¿Qué tanto, eh, qué tan optimizada está la página? Entre la página mejor se cargue, es más fácil que Google la tenga en cuenta al momento de mostrar los anuncios, ¿sí? Digamos, en Google se trabaja por oferta o por subasta, ¿sí? Entonces, ahí juegan, en, juegan todos estos factores que les estoy mencionando. Entonces, el tipo de anuncio que nosotros hagamos, ¿sí? El tipo de formatos que nosotros hagamos, ¿sí? También la página, entonces quieres una página que cargue rápido, eh, una página eh, que también cuando, que digamos, eh, Google lo que hace es como mirar, bueno, eh, hicimos, hiciste el anuncio, y la página, y, y la persona fue a la página y no hizo rebote rebote, rebote es cuando tú entras y no se demoró en cargar, mejor la cierro entonces Google dice como, no, nah, esa página no está tan chévere, porque ya no, empieza a perder relevancia ¿sí? ese es uno de los, de, los, de los digamos que de los factores que nos implica en que Google pues muestre los servicios y los productos ¿Quieres responder a la pregunta? Bueno, <risa> preguntémosle a Maritza, Maritza por favor, cuéntanos si Carolina te oh, tengo... pero... Pues la duda más, más resuelta. Francisco Javier nos, nos, nos tiene otra pregunta también. se llama Francisco Javier. Es decir, ¿Cuánto vale cada clic sobre el anuncio en Google, en Google? Digo, cada vez que un potencial cliente consulta nuestro anuncio. No hay un costo fijo. Recuerden que esto es subasta. ¿sí? Entonces, por ejemplo, ustedes tienen... Un 6,600 como presupuesto diario. Digamos que ese es su presupuesto que ustedes tienen, como que el, el, la inversión que ustedes hicieron en la subasta. Pero como hay una serie de factores que también eh, juegan al momento de que Google diga, bueno, ¿a quién le vamos a vender el anuncio? ¿Sí? O sea, ¿quién se va a mostrar? Entonces, no tiene, digamos que un costo como tal, un costo fijo, entonces lo que ustedes tienen que hacer es como que cumplir con esos requisitos, una buena página, una buena oferta, para que eh, puedan llegar, pues, mostrarse este, este producto. ¿Sí? ¿Quieres decir? Perfecto. <risa> bueno, Laura, Laura ordóñez nos hace otra pregunta y nos dice, al poner, en el, en el, un, al poner un anuncio en Google Ads, ¿el cobro se puede determinar por cantidad de días o mo a mostrar o es mensual? Eh, sí, ustedes pueden poner al, al principio del anuncio, ustedes pueden poner cuando quieren que sus anuncios terminen. Entonces, si sí, ya el, eh, Google se consume antes el presupuesto, pues, ya lo termina o tiene como plazo máximo la fecha que nosotros, digamos, que elijamos. Que vamos a parar las preguntas porque si no, no nos alcanza. Y no tenemos Ah, bueno, Así menos que, mal. Entonces, <ríe> sí. Entonces, aquí en el grupo de anuncios es cuando nosotros ponemos las palabras claves. ¿sí? Entonces, aquí es cuando dijimos, bueno, vamos a hacer un anuncio eh, de mochilas guayú. ¿no? Entonces, ¿cómo buscarían nuestras personas eh, una mochila guayú? Entonces, pongamos, comprar mochila guayú en Bogotá. ¿Listo? Mochilas guayú en venta. ¿Sí? Artesanos que vendan mochilas guayú. Ese es el tipo de, de, de, de, de, de, de, digamos que, de formas que se le ocurren a mí en este momento que las personas van a buscar al momento de, de, de, de hacer esta compra, digamos que, predeterminada en nuestra plataforma. Entonces aquí ya nos dice, listo, guardar y continuar. Aquí nos saca una serie de, de ideas, pero lo que les decía, muchas veces cuando ponemos, por ejemplo, solo mochila, pues mochila pueden ser guayú, aruaca, y resulta que la persona está buscando en especial una mochila guayú. Entonces va a ser mucho más relevante que pongamos mochila guayú, no pongamos solo mochila, ¿no? Porque mochila es muy grande. Entonces le vamos a dar aquí en guardar y continuar. Y aquí ya viene lo más importante, sí bueno, no lo más porque todo es importante, pero viene una de, los, de, los, de, la, de, la, de las cosas claves al momento de hacer nuestro anuncio, y es los títulos, ¿sí? Aquí tenemos una limitante, y es que tenemos unos caracteres, digamos que fijos, ¿no? No podemos poner, extendernos, no, es simplemente, miren, si ven acá, están los títulos y la descripción, los títulos nos permiten una, únicamente 30 caracteres, y la descripción es 90. Entonces, aquí, digamos que se pone en juego nuestra creatividad eh, y nuestra, digamos, qué, qué forma de vender, ¿sí? Entonces, es importante que ustedes también, digamos, aquí nos dan unas recomendaciones, y es bueno, agregar títulos, incluir, incluir palabras claves populares en los, sit en los sitios... Títulos que sean originales, aquí cuando les digo como que bueno, vamos a ver qué nos inventamos para que eh, como que llame la atención, ¿no? Esto es como cuando uno está dando igual, como en la calle, como que si uno hace reír al cliente de pronto como que va a sentir más empatía y de pronto va a hacer la compra, ¿sí? Entonces aquí igual bueno, tratemos de generar un poco de empatía para que las personas digan como, ay, esto está chévere, voy, lo miro y resulta que hice, hice el, el producto. Igual las descripciones que sean un poco más originales. Sí, pero igual, pues, no tienen que ser como, tampoco porque les digo que ya es creativo, como que ya delimité. límite. No, igual tienen que arrancar, tienen que ir haciendo sus anuncios y probando para ver cómo les va yendo, porque todo esto es de un monitoreo constante, ¿sí? Es como de, de listo el anuncio y ir mirando cómo me va, ¿sí? Cómo van esos clics, si la gente también me está llamando, si no, si no me está llamando, es como, bueno, estoy invirtiendo, entonces algo está mal, voy a cambiar esa configuración. ¿Listo? Entonces, en título, vamos a poner. Eh, mochilas guayú que digamos que será nuestra, nuestra palabra clave en este, en este caso de digamos pongamos diferentes de diferentes, no porque ya muy largo de vamos a poner mochilas guayú hechas a mano como título, ven ya tengo 28 caracteres entonces allá me quedo Vamos a poner, digamos que aquí la ventaja es que nos pone diferentes opciones para hacer, eh, eh, digamos que lo, la, los títulos, ¿sí? Entonces es importante que no solamente se quede con uno, sino que ponga varios ¿no? Que ponga mínimo unos tres. Entonces vamos a poner acá mochilas, vallos, hechas a mano. Vamos a poner eh, mochilas. No, puede ser regala, regala ahora mochilas. El mejor regalo. Es una mochila guayú. Ven, ahí nos pasamos. Entonces, ahí ya no nos van a probar ese anuncio. Vamos a poner, regala una mochila guayú. Regala una mochila guayú. Ya, 24. Ahí nuestro límite. Vamos a poner de estas dos como ejemplo, pero recuerden, hay que más de tres. Y aquí en las descripciones. Entonces, miren que aquí ya se empieza a ver nuestro... Nuestro título, nuestro, cómo va a ver el anuncio, la vista, el, la, la vista previa de nuestro anuncio en celular y en móvil. ¿Listo? Entonces aquí en descripciones, ven que aquí dice descripción 1 y descripción 2 y no dice nada. Entonces vamos a poner, si eh, vos pues digamos que título, mochilas Guayú hechos a mano. Ahora, eh, apoya a un artesano, apoya a un artesano con tu compra. ¿Sí? pues si ustedes en ese momento están inspirados, pues seguramente les va a salir más larga, pero digamos que es una descripción, sí, al artesano con tu compra. Vamos a poner un poco más comercial, entonces como eh, el mejor precio y la mejor calidad. Como dijimos que era aquí en Bogotá, entonces podemos poner el mejor precio y la mejor calidad de Bogotá, ¿no? entonces como que podemos poner la ciudad porque pues va a llegar solamente a Bogotá, entonces o oh, no va a haber problema. Entonces ahí ya como que nos ve una, op una opción. Vamos oh, a ver, miramos acá. acá? que está cargando? Aquí nos va a salir la descripción. Miremos aquí el móvil. De cómo empiezan a salir nuestras, nuestro, nuestro posible anuncio y cómo se va a ver. Entonces aquí si ven aquí estas recomendaciones como efectiva del anuncio. Nos va a decir como que cuántos más filtros ponemos, cuántas más descripciones, como para que no queden tan, digamos que, pobres en esos anuncios. ¿Listo? Ah, nos dicen que hay pocos, entonces vamos a poner un poquito más. Para el ejemplo. Mochilas Guayú de colores. Ah, bien. Entonces aquí, ven que aquí, digamos que lo bueno de Google es que siempre nos va a mostrar re recomendaciones, ¿no? Como de, por ejemplo, aquí nos dicen, hey, sus títulos y descripciones son demasiado similares. Como que hay que poner un poco más de creatividad. ¿Listo? Entonces vamos a poner eh, mochilas artesanales. Mochilas artesanales. Y aquí vamos a poner... De pronto, una mejor descripción. Y vamos a poner eh, mochilas típicas colombianas, ¿no? Mochilas típicas colombianas. A ver si nos deja guardar y continuar. Listo. Entonces, pues ven, ahí ya nuestra, nuestra campaña está lista. Aquí ya es como continuar a la campaña y ya se activa. Pues no lo voy a activar porque es un ejemplo y leyes que se la hagan mucho más completo ustedes pongan muchos más títulos, más descripciones para que su campaña ya salga al aire y también que pongan más palabras claves para que tengan buen rendimiento. Recuerden que no solamente hacer el anuncio va a generar una buena efectividad, tienen que cuidar su, su tipo de su página, su carga, eh, también que realmente sean anuncios relevantes y todo esto lo van a empezar a ver cuando ya los hagan y empiecen la medición. ¿Listo? Eh, Listo. Si tienen alguna pregunta, me la pueden hacer.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 que es, es personas que posiblemente, ¿no? que están viajando, que también les gustan los productos, que tienen eh, el dinero para comprarla. Aquí igual el idioma no dice que lo pongan, si por ejemplo usted no sé, ustedes van a vender una mochila, solo pues, para mujeres, porque es rosadita, no sé. Mm, les pueden poner mujeres, pero pues si son, digamos, en caso que son mochilas y yo tengo de todos los colores, entonces voy a poner todos, ¿listo? Si ven, cuando yo pongo solamente mujeres